Hola amigos, mi nombre es Adrián López Bienvenidos a mi canal En esta ocasión les voy a mostrar cómo armo Y más bien, no como armo, sino... Es como un reto Porque lo que voy a hacer, necesito de cuatro personas Para armarlo Sin embargo, voy a tratar de hacerlo por mí mismo Solamente utilizando poca ayuda Quizás un poco de ayuda de Jenny Para aguantar ciertas cosas Pero voy a tratar de hacerlo el 100% por mí mismo. Ah, en otra ocasión ya les eh, enseñé cómo armar un chat, una casita de desahogo, ah, esta que está aquí. Les voy a dejar en la descripción del video cómo entrar a ese video. En este lugar es donde voy a colocar el gasillo. Es un gasillo de metal. Ahí está la caja y lo pueden ver. Es así. Ya en el día de ayer le puse este pedacito de concreto porque no agarraba. Eh, tiene 12, eh, 12 pies de largo por 10 pies de ancho. Y no me cabía esta, esta pata, esta columna, no me cabía en el, en el concreto. Ayer puse todo eso. Y hoy voy a limpiar en la base, en el piso quiero ponerle eh, una, una hierba artificial. Ah, para que no se vea ese color así de, de fondo en el piso. Entonces vean cómo va a ser el proceso desde, desde cero y a ver si lo puedo lograr. Bueno, yo sé que es un reto, va a ser un reto tratar de armarlo porque es muy grande. Tiene 7 pies, en la parte más baja tiene 7 pies de altura y en la parte más alta creo que debe tener como unos 10 unos pies más o menos más o menos entonces va a ser un reto amarlo solo, pero bueno, voy a ver si no si puedo utilizar la menos ayuda posible y ustedes van a ver y me van a seguir paso a paso cómo lo voy a hacer. Ahora vamos a poner la hierba artificial a ver cómo nos queda. ahí eh, lo que hice fue cortar eh, esas tuberías que eran un viejo sistema de Sprint y además el piso tenía una corteaduras, parece que del asentamiento traído. entonces salían maticas y esas cosas y lo que hice fue arrancarlas y le eché el tince, tince, este que para poner losa para ver si si sí evita que, que salgan mal las maticas Bueno, el tinte ese suele secar rápido, así que vamos a esperar quizás unos 20 minutos, 10 minutos, 20 minutos para que para que termine de secar. Bueno, terminé de poner la hierba artificial en este momento y quedó así. Ahí está el empate. Así no se ve. Bien, ahora lo más importante y el pollo del arroz con pollo. Y es este este gasivo de metal. Vamos a ocupar el, el taladro, martillo, destornillador, escalera y cuatro personas. Que este es el reto que voy a tratar de hacer y es hacerlo con una sola persona vamos a ver qué pasa estos son todos los materiales que me va a hacer que me voy a necesitar así que vamos a ver qué, qué sucede vamos a comenzar ok vamos a comenzar voy a tratar de eh, colocarlo a la, a la mitad de la puerta o sea, seis pies para un lado de, este, de esta mitad y seis pies para el otro I Where we're going, I don't care I'm just so glad that you were there that night In the restaurant Because I got to say So, I'm in love with you What are we gonna do? So I'm in love with you. What are we gonna do now? Make me feel loved and treasured. You are water in the desert, my fox, my missing puzzle piece. You make me feel loved, protected. Boy, if we could talk forever on the couch, sipping bourbon, please. thinking to myself How did I get so lucky Your heart is sweet like honey And in the evenings when we settle in bed It's like you're in my head How did I get so lucky So I say it again And again Ahora, chicos, tengan en cuenta al instalar eh, las vigas estas que van de columna a columna que este elemento K no va, no va puesto como, como, o sea, como uno quiera porque lo, lo puse sin mirar los agujeros estos y estos agujeros tienen que ir hacia arriba para colocar esta pieza porque no hay ninguna instrucción, ¿no? entonces uno va mecánico mando. Y veo que, que después estos agujeros tienen que ir hacia arriba. Ya tuve que desarmar uno, no sé si los demás tengan que desarmarlo, así que tengan en cuenta eso. <música>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 Chicos, así que nos vemos en otro día.